Hola gente, estamos en un nuevo vídeo Haciendo una tier list De eh, Armas míticas Aquí en Fornite Y bueno, por la primera que vamos a empezar Es por, por El fusil de asalto de Sky Bueno, este Me gusta bastante Creo Creo que lo voy a poner en God Sí, lo voy a poner en God porque se lo merece Se lo merece creo que todos estamos de acuerdo o sea, aquí en mi opinión creo que esto, todos estamos de acuerdo en que hay que ponerlo en got seguimos con el fusil de... espera el fusil de asalto de ráfaga de Sloan o de océano como queráis llamarlo Y dispara me parece bastante bueno así que también lo vamos a poner en got la verdad junto al fusil de asalto de Sky Aquí lo vamos a poner Vamos a poner aquí La minigun de Brutus minigun de Brutus, vale Esta yo creo que También en God porque Se lo merece Las armas del capítulo 2, temporada 2 Fueron cremita, la verdad, cremita Así que la vamos a poner lado de sus dos compañeros eh, Aquí Vale, siguiendo con el Tiger List, tenemos eh, Por aquí lo tenemos El Subfusil de tambor de vidas Este también ha Añadido en el capítulo de temporada 2 Solo que este es el sombrío Pero bueno, es lo mismo Y yo creo que Got también Diréis, pero es que las pones Todas en Got, ya veréis, ya veréis Hay algunas armitas que no No valen la pena Utilizarlas Vale Por aquí tenemos el Fusil primitivo Aquí lo tenemos el Fusil primitivo, lo vamos a poner también En Got Siguiendo tenemos el fusil de pulsos de Sloan Aquí lo tenéis Yo lo voy a poner, ya sé dónde ponerlo, en God Lo voy a poner en God porque es otra arma de estas que dices tú Que son de las mejores Ahí la tenemos Vale, tenemos el fusil pium pium de Miausculos. No me gusta, la verdad. No me gusta. Y mira que lo probé, ¿eh? en el capítulo 2 temporada 2. Pero no, no me gusta, la verdad. Lo voy a poner en.. En es una arma buena porque.. Ni Funifa, ¿sabes? Ni Funifa. Tenemos el.. No me sale el nombre ahora. El, la pistola de rayos de zig y cortecitos Esta me gusta mucho Su animación Me gusta su animación Me gusta todo de esta Así que la vamos a poner En gota También porque me, me gusta muchísimo Unos rastros Tengo unos Gustos muy raros Pero bueno Uy, la minigun primitiva no me gusta nada. Vamos a ponerlos al lado de el fusil pium pium. Porque no, no, no, no, no. Y el fusil paralelo lo mismo. Lo mismo que la minigun paralela. Mira. La vamos a probar y ya veréis cómo, cómo es de mala. Eh, no es igual que la minigun normal eh. Que algunos lo creáis No es igual Que la minigun ataca más rápido Y hace como, creo que más daño hace Y el fusil pues lo mismo El fusil es Hasta más malo que la Minigun paralela Sinceramente Uy, este, este, este, este. El lanzahondas de kit Me gusta muchísimo para hacer combos me gusta mucho para hacer muchos combos Hay muchos combos con esto Pero creo que la voy a poner en Es un arma muy buena No la voy a poner en God Porque tampoco la pondría en God Tenemos Aquí tenemos el arco de raz Mítico mm, El arco de raz Creo que lo voy a poner en un en... Es un arma muy buena. Porque no es que. No es que me agrade tampoco mucho verla. Es un arco no normal. Pero creo que dispara más rápido. Ahí veis. Y tira tres bombas en vez de dos. Ahí está. No me ha gustado tampoco mucho. Tenemos la hoja del infinito. La hoja del infinito. Mmm. La voy a poner en... No la voy a volver a utilizar nunca más. La verdad. Uy, la escopeta primitiva... La voy a poner también en... No la voy a utilizar nunca más. oh, oh Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué pasa con... Con lanzamientosas de Sky? Pues que es... Lo mismo que... Ya estáis viendo un, que un lanzamiento. Sos. Ahí veis. Pero en el modo normal. Sus usos eran infinitos. Pero prefiero utilizar un. La voy a poner en que no la voy a utilizar nunca más. La verdad. Tenemos aquí. La. El. El, lanzamen, el bueno, arma delta de Jules. ¿Qué pasa con este? Este me gusta más que lanzamentosas de Sky porque puedes abrir el paracaídas. Y yo noto como que es más rápido o algo así. No lo sé. Y creo que alcanza más. Así que yo lo voy a poner, sinceramente. Lo voy a poner... Uy, bueno, nos no enseña la escopeta primitiva. Así la veis. Una caja. ¿Cómo podéis verla podéis apreciarla esto lo voy a poner lo voy a poner en es una muy buena arma en realidad no la voy a poner en god tampoco lo voy a poner aquí ahí está y por último la escopeta de carga me encanta esta mucho de la normal solo que quita más daño pero esta la voy a poner en es un arma muy buena así lo voy a poner, espera lo voy a poner un poquito bien bueno ahí está y bueno gente este ha sido mi tire list si creéis que un arma está pues no está donde debería de estar Decídmelo en los comentarios, porque esta es mi opinión, ¿vale? Vosotros podéis tener vuestra opinión Por ejemplo, vosotros podéis opinar que la escopeta primitiva es la mejor de todas Pero yo opino que es la peor escopeta ¿Vale? Así que bueno, hasta aquí ha estado mi vídeo Espero que os haya gustado Y bueno, si queréis que haga una segunda parte, decírmelo. Cuando saque más armas míticas. Voy a hacer una segunda parte. Así que bueno. Hasta la próxima gente. Y espero que os hayáis divertido. Y chao chao.